Esta guerra está dejando una crisis humanitaria cada vez más grande en Europa del Este. En seis días de conflicto armado ya hay más de 670 refugiados que han escapado de Ucrania a los países fronterizos, muchos de ellos a Polonia. Y en un campamento en la frontera de ese país está Sara Rincón. Buenas noches, Sara. Buenas Julio, encantada de saludarte de nuevo desde aquí, desde el campo que se está preparando para aquellas personas que han conseguido cruzar la frontera de Ucrania hacia Polonia. Se reciben a miles de familias en estos días, cientos de personas que consiguen llegar a un punto seguro. Esta es ahora la entrada de lo que se convertirá en su hogar durante al menos unos días. Ellos han conseguido llegar a Polonia después de una larga travesía huyendo de la guerra. I think I don't come back to my home. Las ayudas no dejan de llegar a este campamento de refugiados en la frontera entre Ucrania y Polonia. Es el primer punto al que acuden para ponerse a salvo. Y también es el primer punto al que acuden cientos de voluntarios para asegurar a los ucranianos que no están solos. El chef Juan Andrés, de World Central Kitchen, es una de estas personas que han decidido poner todos los medios necesarios para proteger a los refugiados en Polonia. Aquí ya no es quien, quien sea ucraniano, no. aquí es que todas las personas que estén padeciendo esta guerra hay que ayudarles. Y hay que conseguir que se llegue a la paz y que puedan re regresar a sus hogares. Y no solo personas como él. Lo que me he encontrado son ucranianos que o bien viven aquí o ucranianos que al dejar a los suyos atrás han decidido no irse sino quedarse aquí en la frontera para intentar ser parte de ese ejército maravilloso de gente lleno de empatía que cada uno está haciendo lo mejor que puede. Es el caso de Verónica. Una ucraniana que consiguió ir a tiempo de la guerra y que ahora ha pasado a ser una refugiada que cada día se une al campamento para seguir apoyando a los suyos. Sara Rincón, desde la frontera de Médica, Noticias Telemundo.